non è una paginazione non la No a poder poner No hay más de no. que te lleva y te trae Cuatro feminicidios en tan solo nueve horas. Otra mujer más asesinada dos días más tarde por su pareja, varón. Entre ellas, dos niñas asesinadas por su padre. Porque la justicia española consideró otorgar riesgo bajo a un maltratador que había amenazado de muerte a su pareja y también la había amenazado con asesinar a sus hijas. Donde más las duele, otro más. En lo que llevamos de año, 77 feminicidios y asesinatos por violencia machista, 8 infantiles, según datos de Feminicidio.net. 41 mujeres, 3 menores, según el Ministerio de Igualdad, que solo contabiliza los feminicidios en el ámbito de la pareja. Para dejar de contar días negros, porque son demasiados, para dejar de llevarnos las manos a la cabeza cada vez que un padre asesina a sus hijas, hijos hay que dejar de decir que se nos está yendo de las manos cada vez que una medida mínimamente feminista intenta paliar estas aberraciones. El 80%, el 80 de la población española considera que un hombre que maltrata a su pareja no tiene por qué ser un mal padre. De hecho, el 64% rechaza que se deba quitar la custodia de las y los menores al maltratador aunque exista una sentencia condenatoria firme. Llama la atención que estos porcentajes inviertan cuando se pregunta a la población de entre 15 a 29 años. El 71% rechazan la idea de que un hombre que maltrata a su pareja pueda ser un buen padre. Y el 87% se muestra bastante o muy de acuerdo con que si hay una sentencia condenatoria firme se quite la custodia a los maltratadores. Curioso, ¿verdad? ¿Cuándo van a empezar a, a escuchar los jueces y las juezas, a las hijas e hijos que están entregando a sus maltratadores? Para dejar de hacer justicia patriarcal, justicia asesina, se necesita formación con perspectiva de género, en la judicatura, en los servicios sociales, en la policía, en los servicios de abogacía, de psicología, porque la buena voluntad no nos va a librar de ser cómplices de estos asesinatos. Y para eso... Hay que dejar de decir que, se nos, que nos estamos pasando, que el feminismo radical no me representa, que no todos los padres son iguales o que hay madres que tela marinera. ¿Será que ante perder privilegios masculinos preferimos hacer como que nos impactan estos días negros, sin que nada cambie? Como dice Irán Chubarella, cada sociedad tiene las violencias que tolera. Y España tolera que las mujeres nos maten. Ni una menos, vivas nos queremos. Ni una menos, vivas. asesinada por su hijo. No, no soy oye Eh, mira. de Ahora? Sí, Ahora sí. María Mainar, 92 años, Zaragoza, feminicidio familiar. Asesinada por su hijo. Su cadáver fue hallado en el piso del edificio donde vivía también su hijo. Unas horas después de que este asesinara a su esposa y se arrojara al vacío. No es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 27 de 9 de, de, de 2018. Nombre y apellidos no conocidos. 46 años. Borrox, Málaga, Andalucía. Feminicidio íntimo. Fue encontrada acuchillada por la policía en su domicilio. Había sido víctima de malos tratos por parte de dos hombres. Y tienen orden de alejamiento de la víctima. No ha sido confirmado como cifra oficial para la delegación del gobierno. Ni olvido ni perdón. Martina Carrascosa, 3 años, Castellón, Castellón Comunidad de Valencia. Feminicidio infantil. Asesinada por su padre Ricardo Carrascosa García, de 48 años. Las menores, de 3 y 6 años de edad, fueron acuchilladas por su padre de madrugada. Estaba en proceso de divorcio de la madre de las niñas y había sido denunciado dos veces por violencia de género. Estifa oficial. Ni olvido ni perdón. 25 de septiembre de 2018, Maguet Megu, 25 años, Bilbao, Vizcaya, feminicidio íntimo. La policía encontró a la mujer degollada en su domicilio, con dos hijas menores junto al cadáver. Fue asesinada por su pareja, que huyó, pero fue detenido posteriormente. El hombre había sido denunciado por maltrato. La mujer deja huérfanas a dos niñas menores de edad, cifra oficial, ni olvido ni perdón. 8 de septiembre de 2018, fecha de hallazgo del cadáver. Eva Bou F., 35 años, Borriol, Castellón, Comunidad Valenciana. Feminicidio íntimo, asesinada por su pareja sentimental José Luis G.S., que está en paradero desconocido. Deja huérfano a un hijo menor de edad, es cifra oficial, ni olvido ni perdono. 10 de 9 del 2018, Joester López, de 32 años, Villaverde, feminicidio íntimo, fue asesinada con un arma blanca por su expareja, de 40 años, que le ha estado cinco puñaladas, tres de ellas en el tórax, una en el cuello y otra en una mano. Es cifra oficial, ni olvido ni perdón. 6 de septiembre de 2018, María Dolores Mi Minguez Cerrero, 68 años, Zaragoza, feminicidio íntimo, asesinada por su marido, Luis Antonio Sala Mainar, de 67 años, que la apuñaló y luego se suicidó tras cometer el crimen. Deja huérfanas dos hijas, mujeres. Es cifra oficial. Ni olvido, ni perdón. 25 de septiembre de 2018. Nerea Carrascosa, 6 años. Castellón, Comunidad Valenciana. Feminicidio infantil.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 Feminicidio íntimo, fue asesinada con un arma blanca por su marido de 51 años que después se suicidó en su vivienda. Deja huérfanos dos hijos menores que se encontraban en la vivienda en el momento del suceso. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. 4 de septiembre, nombre y apellidos no conocidos. 65 años, Barcelona, Cataluña. Feminicidio familiar, asesinada por su hijo. Un testigo ha llamado hacia las 6 menos 10 de la tarde del 4 de septiembre a los mozos para advertir de que había visto a un hombre empujando al vacío a una mujer desde un piso situado en la calle Torrens de Les Flores, del barrio de Gracia. Este hombre tiene 32 años. Fue detenido, acusado de matar a su madre arrojándola al vacío desde su piso. No es cifra oficial, ni olvido ni perdón. 15 de septiembre del 18, nombre y apellidos no conocidos, 69 años, Alicante, Comunidad Valenciana. Asesinada por su hijo de 44 años con un cuchillo de cocina a puñaladas. El hijo también asesinó a su hermano de 42 y a su padre de 72. No es cifra oficial, ni olvido ni perdón. 15 de septiembre de 2018. Nombre y apellidos no conocidos, 71 años, Barcelona, Cataluña. Feminicidio íntimo, fue asesinada por su marido de 81 años con un bate de béisbol, que luego se suicidó al ingerir pastillas. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo. Es cifra oficial, ni olvido ni perdón. 25 de septiembre del 18, Nuria Alonso Mesa, 39 años. Maracena, Granada, Andalucía Feminicidio íntimo Apuñalada por su pareja de 49 años De la que estaba en trámites de divorcio Deja huérfano a un hijo de 12 años Es oficial, ni olvido ni perdón 21 de septiembre de 2018 Sara María de Los Ángeles Egea Jiménez 40 años Úbeda Jaén, Andalucía. Feminicidio íntimo. La mujer fue asesinada por su pareja de 51 años, a quien había denunciado por maltrato. Deja huérfanos a tres hijos menores de edad. Es cifra oficial. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón.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 Nos alegra que estéis aquí, que estemos aquí todas, pero ojalá no estuviéramos. Ojalá no volvamos a reunirnos aquí por esto. Ojalá no nos volvamos a ver en las calles por esto. Por eso tenemos que seguir. Muchas gracias.